una memoria y recordó marca otro ebrio solo En su ilusión todo cambió ¿Quieres que te enseñe a recordar? Esa fue la última vez que aprendiste a recordar Fue la última vez que aprendiste que este Quieren escuchar la verdad Pasarán la vida Recordando que todo esto acabará Quiero pasar entendiendo que nadie tiene la verdad Prefiero soñar Que mi lápiz me acompañara siempre en soledad Fue la última vez que aprendiste a recordar Que nada te va a enseñar a olvidar Esta fue la última vez que aprendiste que este tren Se fue y no va a volver Se fue y no va a volver esta soledad, trago soledad Te gusta soledad Augusta. Mi lápiz mi lápiz cambió, mi lápiz me habló.